Hola a todos, ya llegó junio, sí, estamos ya en junio 2017, así que espero que todavía se acuerden de algunas de las metas que pusieron para principio de este año 2017. Y si no lo han hecho, todavía tienen la mitad del año para aprovecharlo. Hoy es el mejor día de hacer 2017 más valioso. Y como dijo la madre Teresa, la fe mantiene a la persona que mantiene su fe. Sí. ¿Cuál es la fe que tú tienes? Busca tus cimientos. Y si no lo tienes, empieza a indagarte hasta esta pregunta. ¿En dónde está mi fe? ¿En qué está mi fe? Y espero que este 2017 siga lleno de muchas cosas buenas para todos. Y estamos en contacto. Que aprovechen al máximo este junio 2017.